En todos los años que pasé en la Azcona, había visto el colegio vacío muchas veces. Pero ahora era distinto. Estábamos esperando las notas de selectividad. En cuanto nos las dieran se terminaba todo. Y no quería que llegase ese momento. Pues eh, yo creo que murió hace un año. Era drogadicto y homosexual. Un solo dato más. ¿Sabéis cuánto cuesta una de estas drogas? Según el tipo, entre 600 y 15.000 pesetas de 100 a 300 veces su precio de fabricación ¿y nadie hace nada para evitarlo ¿qué? que? sí, pero queda todavía lo más difícil debe haber unos 110 millones de drogas diseminados por el planeta Uy, ¡qué fuerte! ¿no? la de gente que se estará forrando con esto yonki ¿porque yo? y vosotros mucha atención, ya sabéis que mañana o pasado mañana tendremos una fiesta lo que queremos son drogas di ¿Algo? Claro, que esta noche no haya secretos entre nosotros. Bueno, es algo personal, pero he querido decirte esto desde hace mucho tiempo. Ah. Soy un hombre. Eh, chichichichi, chi, chi, chi. un poquito de atención, ¿no? Lo que queremos son drogas, drogas, drogas.